Estamos viendo la tecnología de hace 500.000 años de antigüedad. Esta es la te primer tecnología que el ser humano desarrolló en la Tierra. Se trata de un tubo de cobre eh, que contiene en el interior una barra de hierro dulce, la cual puede no tener nada o puede tener algún elemento tipo un electrolito. Los electrolitos van desde el agua con sal, puede ser agua de mar, agua con sal... Las proporciones son simples, simplemente que tenga un poco de sal el agua, eh, o puede tener un montón, eh, digamos, ni bien el agua tiene sal, empieza a funcionar como electrolito. Bueno, esta vara eh, yo le puse un metro pero en realidad la original mide 3 metros y medio. Bueno, eh, no significa que una de un metro no vaya a funcionar. Tampoco eh, una de 10 centímetros. Eh, funcionan todas, pero cuanto más larga sea la vara, más poder va a tener. Por la punta sale una llama de plasma. Como podemos observar, esta llama de plasma es una llama de plasma galvánica. O sea que responde a los iones que se desprenden producto de el contacto de los dos metales, el hierro y el cobre, ...y de su diferencia de potencial en su masa atómica. Esto genera un desprendimiento o un intercambio de iones... ...que luego, producto de la entropía de la barra, es larga... ...no le queda otro remedio a todos estos iones que salir por la punta... ...generando una llama de plasma. Bueno, esta llama de plasma es muy medicinal... ...atraviesa el cuerpo de lado a lado ya que son iones negativos... Y bueno, a lo que es eh, virus, gérmenes, bacterias, hongos y parásitos, los desvitaliza hasta matarlos. Y lo que es células, las vitaliza hasta fortalecerlas. Vemos que la parte de aquí, de la culata, lleva como un pequeño tapón de cobre. Eh, y en el interior lleva chapo, bote, brea o alquitrán, para dejar sujeta la vara de eh, hierro que no se tiene que tocar con el cobre o sea que el chapopote hace como de intermediario para que la vara de hierro eh, quede sujeta se le pueden poner gomitas en el interior para eh, que efectivamente uno tenga la seguridad de que las, los dos metales no se van a tocar bueno, el sulfato de cobre con agua destilada es un electrolito muy bueno a la hora de crear eh, corrientes galvánicas así que bueno, va a funcionar muy bien el sulfato de cobre el sulfato de cobre lo comprar en cualquier lado es... Un fertilizante del suelo Y bueno, esta es la tecnología De 500.000 años de antigüedad